¿Dónde están, banda? Miren, miren, aquí andan, locos Aquí andan Mira este, oh, yo pensaba que era este Pero no estoy seguro, ¿eh? Porque están en el spa ¿Quieres que te ayude? Uh. <risa> <risa> o sea, no, no lo pueden pasar A menos que, no sea, con, a menos que sea conmigo <risa> ¿Cómo se ve esto? <risa> ¿Cómo salimos de acá? La única forma de salir es muriendo ¡Eso! Hoy yo te aviento ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, lo veo! ¿Y voló? ¿Qué onda? ¿Quieren ver hasta dónde los puedo lanzar? ¿Qué tan lejos? Sí. ¿Eh? Casi, casi, casi. Ese, ese, ese, ese, ese, ese, No, no puedo, no puedo, a ver. No puedo, a ver. <ríe> Mi abuelita lanza más fuerte. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No mames, no lo puedo lanzar. ¡Güey! ¡Ey! ¡No mames! Es... <ríe> ¡Vean esto, manda! ¡Viene el desafío, la bestia! <ríe> es una nutria, weón. Pero no puedo lanzar, weón. No me deja. Ahí está, ahora sí, ya, ya. Cállate, cállate, cállate. ¡Yo soy su dios! ¡Tienen que venerarme a mí! Oh, la madre, ese se fue lejos. ¡Y este está pegado a mi mano! ¡Sácate! ¡Oh! A la bestia, a ver, espérate, mira Es más, voy a hacer esto, voy a hacer esto Ahí va, ahí va, ahí va ¡Oh! <risa> Ok, vamos a hacer otra cosa, banda Vamos a hacer otra cosita Compartir más ricos <risa> Espérate, aquel que lo logre Pasar, el primero Que lo logre, va a recibir la suscripción Ok o en su defecto puede elegir quién el, Quién va a tener la suscripción. Así que, en eh, uno, dos, tres. Creo que si van todos juntos van a morir. Porque, o sea. Ok, unos. Por acá voy a meter mis manos. Aquí los voy a dejar. Yo puedo utilizar mis manos, loco. Yo soy el que tiene el dinero aquí. Lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Lo voy a dejar. ¡Uy! A mi mir, banda. A mi. Oh, rayos. Se está siento tan descabellada. <ríe> Súbete mi espalda. Güey. <ríe> si me, si me. Si me.. Si me distraigo, si me ganan, ¿eh? Si me distraigo. oh, uh, oh! Uh, oh uh. la madre! Eso estuvo cerca. ¡Que no! ¡Que no! ¡Para atrás! No van a poder ganarse esa sub. A ver qué hacen contra esto. ¿Qué? ¡Córrele, gordo! Córrele! ¡No, ¡No! ¡No! ¿Quién lo ganó? Has ganado. Tienes el derecho de pedir una suscripción para ti o para quien tú quieras. Facilita el dios, dice. <ríe> <ríe> <¿Mi majestad? ríe> A ¡Ah, la madre Ahí está ¡Oh! <risa> Es que está muy raro voy hacer esto o sea, está genial <risa> Mata la PC Gamer, dice <risa> Ahí está Ahí está Va a ser sencillísimo, banda Va a ser sencillísimo, ¿ok? A ¡Ah, la madre la mezcla ayer y ya se les secó Bestia, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Se los dejo para no hacerlo más complicado, ¿ok? Perdón si lo hago de esa manera Es que no quiero que... ahí está, ahora sí Muy bien, muy bien ¡Ah, acá están los cohetes, loco! Oh. ¡Los voy a llevar a la luna! Ok, vamos a ir a la luna, muchachos Vamos a ir a la luna ¡Todos! ¡Todos listos! ¡No, mames, ¿Qué es esto? Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que denes. Denos tu no, mayonesa. No. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí, pásenle, pásenle, pásenle. La de ayudarnos no, a pasarte las aves. Padre, está bien raro esto. ¡Y sí, se cayeron, loco! Y si con las dos manos llevas hasta arriba, no sería divertido. Mira, mira tu caída, mira tu caída. Eso sí fue divertido. ¡Eso! ¡Eso! ¡No, hombre! Se cayó uno, manco Ahí está, ahí está, ahí está ahí está. La mano meñosa dice Gams el ascensor, aquí está, aquí está, aquí está Todos suban, todos suban, todos suban ¡Temblor, temblor! ¡No! ¿Qué dices? ¡Listos, muchachos! Comentarios antes de este Super vuelo, dales un raquetazo ¿Quién es el piloto? No, m... ¿Quién es el piloto? ¡No, es, un, es una gaviota Bienvenidos a los vuelos de Perú <ríe> Al aeropuerto de Perú <ríe> Ah, es cierto, es drama, es drama Bienvenidos pasajeros Espero que todos tengan un buen vuelo este día Comenzaremos el vuelo en T- 5 4 3 2 1 ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¡360! Me estoy bajando con mi propia saliva. Están llegando. Están presenciando en este momento. La luz. ¡Ah! ¡Oh! Ya se fue. Creo que alguien se murió. Ahí eh. Creo, creo, creo que alguien se murió. ¡A la madre! ¿Qué pasó aquí? Perdimos el vuelo 325. What? No más. Nos raidearon <risa> Mayday, Mayday Ok, ok, ok Ok, este va aquí, ¿no? Supongo Hasta la ¡Ah! ¡No! Ahí va Viniendo por los pasajeros ¡No! Toda la gente que, que estaba yendo sin, sin, sin cinturón ¡No! Tu seguridad es primero <risa> ¡No! pasado peso! preso! No. ¡Sí, I travel the world Aquí está, aquí está, aquí está. Falta un vuelo, ¿ok? Falta un vuelo. Vuelo número 3 a la luna. Comenzando en T 3, 2, 1. ¡No! Entren, entren, entren, entren, entren, entren, Ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Los que no tengan asiento, bájense, ¿ok? Sí, sí, sí, sí. Uah, ¡No! ¡Multitudaron! 35 personas! Todavía puede, todavía puede. Lo siento, muchachos. 200 ¡Hay demasiado peso! ¡Uno de ustedes tiene que bajar! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Y se fue Este, güey, este sería un claro ejemplo de... Los videojuegos se vuelven más violentos Todos los pasajeros tienen que elegir un asiento Hemos sido comprados por Disney <risa> <risa> Bueno, ya no <risa> ¡Wow! Este será el vuelo más normal que hemos tenido en tantos años Así que bienvenidos a la luna Al unizaje perfecto <risa> Lanzame con el avión A ver, quién quiere ser lanzado? Mira, lo único que voy a hacer va a ser soltarlo. Se va a ir solo, ¿ok? 5, 4, 3, 2, 1. Ya está, Jokso aquí. <risa> espérame, espérame. A ver, voy a acostarme, wey. A ver si pueden subirse todos a la cara. O sea, a la cámara. ¡A la madre! ¿Cómo se ve esto? A eso se refieren con fiesta. Fiesta en mi cara, todos de... Ah, no, no es cierto. Ah, no, no es cierto. Ya, ya. Muy pasado de lanza, muy pasado de lanza. Ahí <risa> no, el ojo lo dice. Muy bien, manda. Oh, espero que se hayan divertido. Fue bastante... Comido. Va ¿No? Diosito.